Si tienes un móvil con Android es muy probable que quieras instalar aplicaciones como WhatsApp. Aquí te enseñaremos cómo hacerlo de manera sencilla y segura. Lo primero que tienes que hacer es comprobar que tu móvil está conectado a Internet. Para comprobarlo, fíjate en la parte superior de tu pantalla. Debería aparecer un símbolo como este si estás conectado a la red móvil o un símbolo como este si estás conectado a una red Wi-Fi. Si no estás conectado a ninguna red en la descripción te dejamos un enlace a un vídeo que explica cómo conectarse a una red Wi-Fi. Una vez tengas internet en tu móvil, tienes que buscar la aplicación Play Store y abrirla. Dentro de esta podrás buscar qué es lo que quieres descargar. Antes de seguir, recordamos que no podrás instalar aplicaciones si no has iniciado sesión con una cuenta de Google. Continuemos. En la parte superior vemos que hay una barra que nos servirá para buscar la aplicación que queramos. Pulsamos sobre ella y se nos abrirá el teclado. Nosotros vamos a buscar WhatsApp. Nos salen varias opciones ahora, pero ¿cuál es la buena? Si buscamos una aplicación conocida, como es el caso, te aparecerá la primera. Puedes mirar el número de descargas que tiene la app y la puntuación que tiene sobre 5. Si son altos los dos, es bastante posible que sea la que buscamos. Para instalarla, podemos pulsar sobre Instalar o darle al icono para conocer más información sobre la aplicación. Podemos encontrar una descripción que da la empresa sobre ella, capturas de pantalla y comentarios que ha hecho la gente. Pulsamos sobre Instalar para proceder a instalar. Si te sale un mensaje que dice que tienes que completar la configuración de la cuenta, pulsa sobre Continuar. Esto nos pide un método de pago necesario para instalar aplicaciones que no son gratis. En nuestro caso, solo vamos a descargar aplicaciones gratuitas, por lo que pulsamos la opción de saltar. Si más adelante queremos descargar una que no sea gratuita, nos dejará añadir un método de pago. Esperamos a que se descargue y se instale. Con esto, habremos finalizado el proceso de instalación de manera segura. Pero, ¿y si quiero descubrir nuevas aplicaciones? La tienda oficial nos ofrece por secciones recomendaciones de aplicaciones. Digamos que queremos descargar un juego pero no sabemos cuál. Abrimos la tienda de aplicaciones y vemos que en la parte superior tenemos una sección de juegos. Una vez dentro, encontraremos recomendaciones de aplicaciones. Podemos entrar en una de ellas, ver algunas capturas y su información e instalarla si nos acaba convenciendo. Algunos de los juegos gratuitos te dejan jugar con limitaciones y te piden que pagues para jugar más. Siempre tenemos el miedo de si nos van a cobrar sin querer, pero si no hemos metido ningún método de pago podemos estar tranquilos, ya que no podrán cobrarnos aunque pulsemos sin querer en alguna compra. Si te ha interesado este vídeo, no olvides echar un vistazo al resto de vídeos de Aprende a usar tu Android y suscribirte al canal para más contenido similar.